Pero aún así he tenido momentos en los que, pues bueno, me he sentido inferior a los demás o me he hecho sentir inferior. Entonces quiero daros mis consejos que yo usaba para evitar eso. En nada vamos con el tema principal, que es cómo evitar sentirse inferior siendo adolescente, pero antes de nada quería comentaros de que dentro de poco voy a empezar a hacer una nueva serie en el canal, donde vosotros y vosotras vais a ser las protagonistas en, cierto, en cierta parte, porque va a tratar en que me vais a tener que dejar aquí en los comentarios, ¿vale? Lo podéis escribir ya, según os lo voy dictando, eh, me vais a tener que decir hábitos que queréis que haga durante una semana, ¿vale? Elegiré unos 5 o 6 hábitos. De esas personas y eh, haré un vídeo especial eh, cada semana haciendo esos hábitos, es decir, cada semana traeré un vídeo eh, haciendo los hábitos que mis suscriptores me piden, entonces ya sabes, déjalo en los comentarios a ver si, si hago tu hábito. Y bueno, una vez ya presentado esto, quiero ir ya directamente al tema que vamos a tratar hoy. Que es cómo evitar sentirte inferior a los demás siendo adolescente Y bueno, aunque no seas adolescente, cómo evitar sentirte inferior Y es que bueno, aquí donde me veis, las personas que me conocen más, ¿vale? Saben que yo soy una persona que nunca se suele sentir inferior, de hecho muchas veces... Eh, tengo un ego, un autoego no un ego hacia los demás Sino un autoego que me hace sentir pues bastante, bastante enriquecido personalmente Nunca hacia los demás sino hacia mí Pero aún así he tenido momentos en los que pues bueno Me he sentido inferior a los demás o me he hecho sentir inferior Entonces quiero daros mis consejos que yo usaba para evitar eso Y es que por ejemplo os doy una anécdota Yo antes jugaba fútbol, ¿vale? Era un jugador de élite, ¿vale? y eh, bueno, me, me solían poner con personas más grandes que yo y bueno, quien sea jugador de fútbol entenderá que cuando te ponen a jugar con personas más grandes que tú te sientes un poco raro, ¿no? porque no estás como los de tu edad y es más, todo es diferente y pues en esos momentos me sentía bastante inferior y bueno, ahora os explico qué solía hacer yo para no sentirme inferior y es que a mí lo que me ha servido mucho es recordarme que en general, todo, bueno, en general Todos somos personas Y al final las personas Somos iguales entre comillas no Nadie es mejor que nadie A lo mejor alguien tiene más facilidad de hacer una cosa u otra Pero recordar que todos somos personas La verdad que me iba muy bien Porque eso me hacía recordar De que al final no importa si yo Me sienta inferior o, o mejor Porque todos somos personas Y aunque yo la pueda Liar o lo que sea pues otro también lo puede hacer, aunque yo me sienta inferior, otro también se puede sentir inferior. Eh, yo un día me puedo sentir inferior, otro día me puedo sentir el mejor del mundo. Entonces eso me iba muy bien para decirme, oye, soy una persona, me puedo sentir inferior, no me tengo que preocupar por eso. Habrá días mejores, habrá días peores, pero hay que tirar adelante. También lo que solía hacer mucho es pensar en mis logros, recordar los logros o esas cosas que se me daba muy bien hacer. Porque eso me subía bastante El autoestima en ese momento Y yo os lo recomiendo muchísimo La verdad, si sois personas Pues a lo mejor sois deportistas Y estáis en una competición, vale Y, y tenéis como Ese complejo de inferioridad de decir, es que no voy a ganar O no solo ganar, sino lo voy a hacer mal, vale Deciros de que en ese momento Tenéis que pensar en lo que mejor Se os dé del deporte En reforzar eso, vale, porque es muy importante Otra de las cosas que que hacía mucho y es algo que os recomiendo mucho hacer porque es algo que todo el mundo puede hacer no importa que tengas más dificultad o no de auto motivarte y eso es eh, hacer respiraciones profundas y dejar la mente totalmente en blanco algo así podríamos decir la verdad es que eso me funcionaba mucho porque me hacía que en ese momento estuviese súper relajado y ya no pensaba en el hecho de sentirme inferior de hecho... Tenía la mente en blanco y ni siquiera estaba pensando. Otra de las cosas que hacía, bueno, y hago, en general todo esto lo hago cuando me siento inferior, es el hecho de enrabiarme pero demostrando. Es decir, si a mí me hacen sentir mal o inferior por una cosa, enrabiarme lo máximo que puedo, pero no enrabiarme para decir palabrotas o empezar a insultar y a pegar y lo que sea, sino... Para demostrar, usar esa rabia para demostrar que de verdad sabes hacer eso, que de verdad puedes hacer eso. De verdad, usar la rabia porque lo venden como que la rabia es muy mala, pero si sabes eh, equilibrar bien la rabia y usarla a tu favor, es un potenciador increíble. Y como último consejo que os doy, que suelo usar también, es el pensar en mis puntos fuertes, que yo sé que soy, ahí soy el mejor, y autoelogiarme ir diciéndome, eh, eres el mejor en esto sabes que, esto no hay nadie que te gane venga va, que esto es imposible que alguien te sea mejor que tú porque eso lo que hace básicamente es que aunque sea un poco egoísta decir te estás considerando mejor que los demás lo estás haciendo mentalmente para equilibrar la balanza entre sentirte inferior y sentirte el amo entonces no tengáis miedo en pensar, ¿vale? pensar que sois los mejores para automotivaros y quiero que me dejes en los comentarios qué sueles usar tú para en esos momentos donde te sientes inferior a los demás. Eh, lo usas para dejar de sentirte inferior y automotivarte. O, o son hábitos que haces día a día para evitar caer en ese, en ese estado de inferioridad. Y si te ha gustado el vídeo deja un like, suscríbete, muy importante. Activa las notificaciones porque nunca se sabe si YouTube te va a enseñar el vídeo. Te dejo un vídeo de innovar por aquí por si quieres ser una persona más innovadora y creativa, y una lista de reproducción para desatar tu éxito. La verdad, espero que te sirvan mucho mis vídeos, y nos vemos. Adiós.